en la descripción del video te dejo un link para unirte. También eh, recordá que si este tipo de contenido te gusta, puedes suscribirte al canal de YouTube, apretando el botón de suscribir y la campanita. Bueno, espero que disfrutes esta entrevista. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Comunidad Primera Reunión, donde este 2023 estamos entrevistando a líderes de revenue, top performers de ventas, porque lo que queremos es no solamente saber agendar reuniones de ventas, sino también convertir a esos leads, convertir ¿qué hacemos para convertir a los, a, los, a los leads en clientes? Y que todo nuestro proceso de punta a punta para adquirir unos clientes sea un proceso sano. Así que hoy, en particular, voy a charlar con alguien que también, siempre digo, lo conozco hace mucho tiempo, es como que hay mucha gente que entrevista, y hemos tenido a veces pocos contactos, este, pero bueno, con Jorge lo gracioso es que yo le fui a vender primera reunión cuando era una agencia de tercerización de SDRs allá en el 2018, y wow. ahí este, siempre por ahí algún chat, algo nos mandamos, pero, pero bueno, ahora, ahora volvimos a conectar, así que estoy contento de, de aprender de él, con, con, que, que bueno, sabes que lo conocí, me, me, me impresionó para bien, dije, wow le fui a vender SDR, ya tenían SDRs, dije, bueno, ya tiene sentido, así que ahora pasaron cuatro o cinco años, así que un montón de, de experiencia nueva, así que bueno, eh, Jorge... Eh, bienvenido y primero te pregunto estás listo para nuestra primera reunión Hola Andrés, ¿cómo estás? Eh, sí, sí, estoy listo y, y sí, recordando El otro día hablábamos, recordando esa, ese momento 2018, sí, 2017 Época de mucho experimento, muchas cosas de probar todo este, Trayendo un poco a la TAM esas metodologías que veíamos afuera Así que estábamos sincronizados este, Y bueno, después fue... Fueron avanzando esos temas y aquí nos volvemos a encontrar. Sí, no, creo, creo que en ese momento, si en la TAM éramos 10 empresas que tenían SDR, era, eh, era, era muchas. O sea, no sé, por ahí había más, por ahí había otros roles, no se conocía como SDR, pero era raro si googleabas en LinkedIn si podías SDR encontrar alguna, digamos. No, sí, totalmente. Además, era difícil explicarle al resto, digamos, como, por qué lo hacías, porque es como, estás agregando un costo más, es como ya lo hacemos y todo, y era como no, no, no, porque estás calificando, tenés mejora la reunión y todo, pero igual si lo van a estar no, sin sí, sí, momentos muy, muy particulares no, todo, Como todo cambio sí, Bueno, Jorge para que te empecemos a conocer si querés contar un poco qué, qué haces, para qué empresa, qué cargo qué hace la empresa, qué tipo de cliente tienen, etcétera, etcétera, etcétera eh, Bueno eh, mmm, Actualmente estoy como CRO, Chief Revenue Officer, en Alegra. Alegra es una empresa de software SaaS que ofrece soluciones para PyME. Le damos superpoderes a las PyME, como decimos nosotros. Y la forma en que lo hacemos es con un ecosistema de, de productos y soluciones. Eh, tenemos un producto de facturación y contabilidad super robusto, eh, adaptado a, a normas de, de específicas de, de cada país en los que estamos. Tenemos también eh, un sistema de facturación rápida. En algunos países se conoce como POS o, o punto de venta. Eh, también específicamente esto en Colombia, pero ahora estamos con un nuevo lanzamiento. Tenemos un producto de emisión de nómina. Pronto estamos lanzando un producto de liquidación y eso también se va a llevar al a resto de países, además de Colombia. Y tenemos una tienda online para que sea tu primera tienda para aquellos emprendedores o, o pequeños negocios que están incursionando en el tema del e-commerce. Entonces, todo este ecosistema integrado permite que tengas todo el control de tu negocio. Si haces un, una venta por acá, se refleja en tu producto de contabilidad, tenés tu nómina, tenés tus clientes, todo integrado, el stock, y tenés un overview 360 de, del negocio. Eh, nuestro foco principal son, como les como decía, superpoderes para las pymes, son estas, mi pymes, este, tenemos personas de, desde que empiezan su negocio a grandes o medianas empresas ya robustas eh, sin, sin ya esos sugarnaut que ya saltan a un SAP o, o, o ese tipo de sistemas. Eh, y bueno, nuestro foco principal está en, en, en la TAM, aunque tenemos presencia en casi todos los países del mundo, tenemos... Este, tenemos un, un software que, que es más internacional, adaptado a, ¿no? a las normas internacionales, entonces se puede usar desde cualquier lugar, pero como decía, tenemos específicamente adaptado el software para México, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Perú, Argentina, este, y trabajamos, estamos trabajando en otros países. Bien, perfecto. Eh, claro, trabajan un universo muy, muy claro. Eh, te pregunto entonces para seguir... Para conocer al, al, al otro Jorge, <ríe> al no profesional, ¿qué fue lo primero que vendiste en tu vida, Jorge? Ah, lo primero que vendí en mi vida tuve, tuve un par de negocios muy particulares. El primero, primero que me recuerdo era con mi prima y unos amigos del barrio. Yo, yo soy de, un, de una ciudad llamada Chajarí, es un pueblo chiquito en Entre Ríos. Entonces, sí. eh, de andar por la calle y juntarnos en una casa y todo. Todos vivíamos a dos o tres cuadras de cada una. Entonces nos juntamos en la casa de mi prima y vendíamos eh, cosas que, que en la casa no se utilizaban, digamos, más. Entonces le preguntábamos a la abuela y todo y nos armábamos unas macetitas con ese momento suculentas que ahora. En los últimos años se, se han visto más, pero en ese momento era cosa de abuela, nos armaban la macetita y todo, este, algunos adornitos y qué sé yo. Eso era, y nos poníamos y le decíamos que era un kiosco, y poníamos una mesita de la casa y, y vendíamos cosas. Eso fue como lo primero, primero. Pero después de eso evolucionó. A, a mí siempre me gustaron los videojuegos. Este, y, y tuve la fortuna de que como mis hermanas eran más grandes y la regla manda que se vayan a estudiar a, afuera, a otro lugar, digamos, una ciudad más grande, porque allá no, no hay muchas oportunidades de estudio. Entonces eh, ellas habían ido a, a Posadas Misiones y ahí tenía acceso a revistas de trucos de juegos que eso no se veía en ningún lado, en, en Chajarí por lo menos no se veía. Entonces yo compraba las revistas de trucos de videojuegos y en el colegio vendía a 10 centavos cada truco. Ese fue, ese fue un negocio muy redituable para mí en, en ese momento. Me alcanzaba para comprarme la alfajora en el kiosco, en los recreos. Y... <risa> sí, la reventa de tú. Muy buena, muy, muy bueno. Sos, por, por lo que veo, sos, ya con lo contaste SDR, con las suculentas, y ahora con, con esto de traer la revista de videojuegos, y es, sos un marcador de tendencia. La ves, la ves antes que los demás... Y, este, y, a, y aprovechás este, Bueno, en la suculenta se, Llegaste muy temprano igual, me parece Claro, ahí ahí. Hoy creo que bueno. el Jorge de hoy Ya estaría, por ahí tendría Se compraría dos alfajores en el, en el kiosco Así que nada <risa> muy, muy buena Me encantó, fue de las mejores que escuché eh, eh, Sí, bueno, nada, contame Ahora sí, volviendo, contame de, de Alegra Básicamente, si podés Cómo es la estructura comercial así ya. A grandes rasgos. Eh, bien, nosotros en Alegra tenemos un equipo comercial bastante robusto, como digo, tenemos presencia en varios países, tenemos un ecosistema de productos bastante grande, entonces tenemos equipos especializados tanto en los países como en los productos, eh, sobre todo por este tema de adaptación a las normas fiscales de, de cada uno de los países, que con, conlleva cierto conocimiento específico y especialización. Entonces, eh, tenemos un equipo muy enfocado a todo lo que es el acompañamiento del usuario, aquel que se registra para probar la plataforma. Y después también tenemos equipos más enfocados en la venta más tradicional este, o el acompañamiento de ciertos actores claves, digamos, que tienen un poco más de conocimiento. Por ejemplo, al tener un software contable, se vinculan contadores que tienen un nivel de conocimiento eh, técnico mayor Entonces necesitan como un par eh, De conocimiento más Más elevado para charlar Y, y, y, y satisfacer sus dudas Entonces especializamos los equipos con, con ese foco Actualmente somos más de 70 personas En, en equipo de venta específicamente ¿Cuánto, eh, bueno, perdón? 70, no. más de 70 personas Ah, 70, perfecto sí. Este y, y bueno, distribuidos Con, con ese foco para de nuevo, intentar tener cubierto todos los puntos de contacto del usuario durante este proceso de descubrimiento del producto y de descubrimiento de ese momento, ajá, que, que es como, ah, esto es lo que necesito. Eh, ese es como nuestro, nuestro mayor foco. Bien. Al, algo que, que, que estuvimos charlando en la previa, Jorge, era que ustedes tienen un modelo que se lo conocen como product-led growth, ¿no? Eh, y me gustaría un poco profundizar ahí, pero primero antes de, de ir a cómo aplicarse el modelo comercial y todo, cómo si, si puedes escribir un poquitito qué es un modelo product-led growth para los que no saben. Bien, eh, es, es un término que se viene, o sea, si bien es alguna práctica que data de hace varios años, como que en el último tiempo ha cobrado mucha relevancia, se ven muchos artículos, muchas este, muchas empresas que se proclaman Product Led Growth o PLG lo pueden ver también como eso. Básicamente, eh, esta estrategia plantea que el producto es el que convierte a los usuarios o, o clientes. ¿Qué significa esto? Eh, tradicionalmente, nosotros conocemos o venimos de, de un set, un Sales-Led Growth. Eso significa: Yo soy el vendedor o tengo la estructura de vendedora. Le cuento al usuario o al potencial cliente: Mi ah, producto te va a ayudar a ganar tiempo, a, a tener más rentabilidad. Todos los clásicos perks que uno utiliza, sobre todo cuando estás en etapas iniciales y estás descubriendo el valor agregado del producto. Entonces, el clásico es: te ahorras tiempo y te ahorras dinero. Es como todos los software al principio hacen eso: o sea, te ahorran tiempo y dinero. Te eh, ganar más eh. plata. Sí, sí, sí. <risa> eh, es como. Es muy bueno. Y eso es. Yo como vendedor o como, como equipo de, de marketing o growth te presento esa propuesta y vos la tenés que descubrir en el proceso comercial. O sea, yo te hago una demo, te hago, te presento todo lo que es white paper, todo ese proceso y recién validas esa idea cuando compras y accedes al software. Eso es como el, el Save de growth que es la estructura más clásica o la estrategia más clásica de venta. ¿Qué sucede con eso? Que muchas veces eh, esta promesa que uno hace no condice, tal vez, con lo que el producto responde. O la idea que se hace el cliente o el lead no condice con lo que uno en realidad quiere transmitir o estaba transmitiendo. Y después, cuando se encuentra con el producto, hay un, un hecho de decepción. Eso, como podemos imaginar, trae varias cosas negativas. La principal es el churn, tan temido. Eh, pero también ese, esa fricción que se genera para futuros upsellings o cross-sellings, etcétera. Es como que se rompe ahí un, un tema de confianza entre el cliente y el, y el equipo de, que, de ventas o el account manager, que es muy difícil de recuperar, porque primero que cuesta mucho lograrlo, entonces recuperarlo es, es casi imposible. El Product Lead eh, Grow plantea lo contrario, es el usuario descubriendo por sí mismo el valor agregado del producto y esto lo hace a través de un trial o un freemium o cualquier opción que le dé de probar el, el producto en sí mismo. Esto va también un poco en contra de lo que normalmente clásicamente vemos en, en el tema de, de, de sales growth porque... Uno, ahí ataca siempre, el, el principio es atacar al decision maker, atacar al decision maker. Y en el product-led growth, al contrario, se ataca al usuario, al que finalmente va a estar utilizando el software. Entonces, ¿qué sucede? En el tradicional, yo voy y le hablo al CEO o al CEO o al CFO, o a quien sea que esté tomando la decisión para decir, hey, si vos pintas esto en tu organización, te va tu, tu, tu equipo a trabajar de manera más coordinada, todo ese pitch que, que uno, uno trabaja para convencer a la persona, a decir, ah, mi equipo necesita esto y lo voy a implementar en mi empresa y hace la transacción y todo. Esto es el contrario. Esto es el que va a usar el equipo probando el software, interesándose y diciendo, tocándole la puerta al CFO ha sido, hey, tenemos que usar esto. Pues, mira, mira todo lo que podemos hacer acá. Mira todo lo que hicimos. O muchas cosas que pasan, por ejemplo, el clásico, o sea, todos hemos usado Figma o Miro o lo que sea, que te dan como esos espacios gratis y vos usás y, te, ah, y armás tres flujos y todo y tenés tus tres paneles y crees uno más y ahí te aparece el pago. Y ahí es cuando vas y le, le decís, che, tenemos que pagar esto pues mira todo lo que hicimos ya y necesitamos más, más alcance. Bueno, eso es product-led O sea, el usuario descubre el producto, tiene la posibilidad de alguna manera usarlo gratuitamente, ya sea por un periodo de tiempo o por limitado en funcionalidades y llega un momento donde se, o sea, hay un hook con la herramienta, encuentra el valor agregado y decide hacer el pago porque eh, entiende que le suma valor y, y quiere adquirir ese, ese, ese producto. Una forma fácil de distinguir una empresa que es Sales let Growth de Product let Growth es cuando entras a la homepage y si el principal, el call to action, el principal botón es agendar un demo, es que es sales growth, si es 100%. Eh, tomar gratis. Eh. Y bueno, y, y el, producto, el modelo este también eh, siempre es como que, yo, yo, yo, le vi, yo he vivido la transición también, entonces como que siempre hay una mina, porque hoy en este modelo lo que busca es que idealmente el cliente eh, pague sin, sin intervención humana, por así decirlo, eh, y, y eso a veces plantea como, a veces, yo, yo, me ha pasado esto de, che, viste los vendedores vienen y dicen, no, Van a echar, o sea, que no es así, porque ahora vas a contar por qué tenés vos 60 personas en tu equipo, básicamente, pero este, pe, pero, pero nada, obviamente tiene mucho sentido también para, para empresas de ticket bajo donde y donde no es compleja la, la implementación, digamos, ¿no? Este, después, obviamente, de este, si les, recién hablaba con alguien que vendía un software para maquinarias que tenés que integrarte con todas las maquinarias. Ahí es muy difícil hacerlo por Dross, de pero bueno. Eh, nada, no sé si, yo, Mi pregunta es: bueno, ¿por qué en un modelo product Let Growth hay tanta gente en un equipo de ventas? Y eso te quiero que, que empecemos a, a, consensuar, sí. No, a consensuarlo. No sé. Sí, conversamos. ¿Sabías que además de estas entrevistas a la comunidad, todos los meses hago un webinar buscando entrevistar a los principales referentes del marketing y ventas B2B?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 cada, cada un par de años aparece esa solución, como oh, todos van corriendo atrás de eso. Mismo mi rol, o sea, es como CRO, es como empezaron a aparecer hace no, no muchos años atrás y es como ahora todas las empresas ponen un CRO porque va a incrementar el, el revenue, como si fuese algo mágico que sucede poniendo una persona en un rol. Pasó en su momento con Customer Success, como ah, tengo a alguien, un agente de Customer Success, mis usuarios van a estar contentos. no No funciona tan así. Esto es lo mismo, esto hay que entender si es el momento de, de una empresa para hacerlo, si, si el producto está preparado. Eh, y como decías vos, una de las cuestiones principales que lo define es la complejidad. Eh, si yo tengo un software o un producto súper robusto eh, que necesita implementación, un proceso de aprendizaje y todo, es muy difícil que un usuario ingresando solo aprenda o entienda el valor agregado. Ahí sí es necesario, tal vez, hay, tenerse un modelo más tradicional. Eh, si no un software fácil de utilizar y, y, y que me dirige rápidamente a ese momento, ajá, o eureka, ahí estamos hablando de si una posibilidad más de PLG. Pero volviendo un poco a tu pregunta, eh, ¿por qué un equipo de sales en una maquinaria de, de Product Grow? Y principalmente porque, a ver, eh, Existen como podemos llamar <coughs> tres aristas dentro de lo que es Product Lead Growth. Está el Product Lead Growth puro, puro, que la verdad lo logran ejercer pocas empresas porque es 100% el producto convirtiendo continuamente. O sea, empieza los nuevos usuarios, los manda al, al, al, al funnel arriba, digamos, pues... Eh, Empieza todo el proceso de, de awareness y de adquisición, pero todo dentro del producto. Yo descubro el valor agregado dentro del producto, descubro lo fácil que es utilizar. Eh, soporte está casi 100% automatizado, muchas guías, muchos videos, eh, muchos cursos, etcétera. Y, básicamente, compro. Un poco como pasa, como comentaba, por ejemplo, el caso Figma, que es muy intuitivo. Entras, te creas tu panel y todo. Y llega un momento que creas, querés crear un panel nuevo, te cobran, pagas y habilitas. Canva es otro, es otro ejemplo, productos que utilizamos muy, todo el mundo utiliza muy cotidianamente. Después está la parte donde empieza este, este concepto de product led growth o sales product led growth. Hay, hay varios nombres. Asistir, venta asistida. Sí, exactamente. Asistir. ¿Y uh -huh. qué es esto? Uno entiende que el producto tiene la capacidad de convertir. Y este proceso de descubrimiento del usuario, ese onboarding donde descubre la, los beneficios del usuario. Pero, ¿qué tal si nosotros entendemos de esos usuarios que ingresan y se registran, el producto nos empieza a decir, hey, esta persona por las actividades que tiene, puede ser que esté calificado para la venta. Pero todavía no lo hace por algún motivo. Está como ahí dando vueltas ¿Qué pasa si yo involucro una fuerza de ventas ahí, y empiezo a preocuparme por optimizar esa conversión que ya tiene el producto. Entonces, lo que sucede ahí es que el equipo de venta se convierte en un acompañante de, de ese mismo proceso que tiene el producto. Es un complemento para optimizar la conversión que se logra eh, con este proceso de, de descubrimiento del producto y el usuario. Entonces, no es lo mismo que yo estoy en el producto, qué sé yo, tengo una duda, voy a los tutoriales, a que estoy dando vueltas, ya tengo uso del producto, activo esto, esto, y en un momento tengo un acompañamiento que, hey, te ayudamos a implementar eh, esto o te ayudamos a, a entender mejor esto o a entender bien tu necesidad para adaptar las funcionalidades a, a, a lo que vos necesitas. Entonces, ahí, como decía, Sales sigue siendo una herramienta de, de, de venta consultiva, pero derivada mucho en optimizar lo que ya está haciendo el producto. Y también devolviendo ese feedback al equipo de producto para seguir optimizando ese onboarding, ese proceso de descubrimiento. Y se genera como un ciclo este, de, de, de, de optimización, digamos, muy positivo eh, y con mucho más insight y mucho más acelerado tal vez de lo que lograría el mismo producto. Eso está, está muy bueno. A ver, se vienen 40 preguntas. Eh, por un lado es esto, el, el rol de ventas, digo, como que tradicionalmente el rol de ventas tiene que ver con lograr que el cliente vea que sus problemas y, vamos, eh, bueno, que, que descubra sus problemas. Acá es como que ventas toma un rol más parecido a, a onboarding. O Sigue teniendo también, obviamente, una cuestión ahí de, de, de, de detección de problemas o, o hay diferentes etapas donde la persona tiene que actuar diferente. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el rol de esa persona? bien eh, Ahí hay un mix y esa era la tercera lista de, que, que no mencioné. Claro. Entonces claro. teníamos el, el producto convirtiendo 100%, el producto con un equipo que ayuda a optimizar la conversión y después tenemos los casos también que podemos llamar más enterprise de, de empresas posiblemente más grandes, que tienen necesidades más específicas. Y ahí sí ya hay un, un proceso de venta un poquito más tradicional, llamémoslo, de, de entender la necesidad del usuario, de este, demostrar cómo se resuelve. Tal vez ahí sí hacer más procesos de demo, reuniones, equipos técnicos, etcétera. Eh, ya son temas que el, el, el producto es muy difícil que resuelva por, por sí mismo si una empresa viene y, y necesita eh, habilitar un caudal gigante de usuarios y un cargar información a toneladas y todo, eh, y, y mantener todo organizado, lo más probable es que necesiten un proceso de implementación, etcétera. Eh, esos son como lo, lo, los tres puntos. Y rescatando, digamos, esa pregunta de si, si el, el, el proceso de venta está mucho más orientado al, al onboarding o sigue habiendo este proceso consultivo. Y la verdad es que ahí varía, varía mucho en sobre todo en el estadio en el que está el producto y lo que nosotros entendemos como necesidad de nuestros usuarios. Ahí es como hay empresas que se van a que el equipo de sales sea 100% optimizador del de onboarding. Entonces está más orientado al soporte, podemos llamarlo, y, y, a, y a las dudas del usuario que tengan eh, espacios de capacitación, etc. Y hay empresas que se van más a un mini modelo consultivo de, bueno, tengo una contactación con... Eh, contacto con, perdón, con, con el usuario, descubro cuáles son necesidades y acelero ese, ese proceso de descubrir cómo el producto lo, lo soluciona, eh, ya sea también en una mini demo o, o, o algo de eso, compartiéndole materiales específicos. De nuevo, depende mucho de, del tipo de usuario que están que, que, y, el, y el estadio de, del producto. Eh, entre más desarrollado está el producto, y el proceso de onboarding dentro del producto, más tiende a hacer este equipo de optimización de, de ese proceso. Y entre menos tiene eso, más hacen un equipo más tradicional, llamémoslo de venta, o esa, o esa venta un poco más consultiva de, este, Sí. sí algo que vos nombrás al principio era esto del incertidumbre o como esto de las promesas y después lo que el cliente entendió y como que el modelo de Product Like Growth te ayuda a cortar esa brecha. Eh, yo de hecho, cu cuando lo implementaba en mi equipo era esto de, eh, el que mejor vende acá, eh, uf, seamos humildes, el que mejor vende es el producto y el cliente usándolo, ¿no? Eh, ahí también te pregunto tienen como un dashboard donde vos, o cada vendedor tiene un dashboard donde además de, vos tenés el CRM, tradicionalmente, a ver, el vendedor consultivo tiene el CRM y va avanzando en el funnel. Vos acá tenés como un dashboard donde vos ves el uso del producto y sabés que estás por convertir a, a clientes o, o lo estructuraron de alguna manera eso. Sí, eh, eso es súper importante entender esa probabilidad. O sea, como lo decía, el producto mismo, el objetivo es que el producto mismo califique a esos, a esos clientes potenciales. ¿Cómo lo califica el, el producto? De hecho, ya, ya ha aparecido el término de Product Qualified Lead, eh, claro. se ha agregado al, al tema de Marketing Qualified Lead y Site Qualified Lead. Product Qualified Lead es básicamente un usuario que hace A, B, C dentro del producto. Esos puntos claves son los que se entienden también. Está muy relacionado con la métrica de activación, del uh -huh. usuario dentro del producto. Para, para expandir sobre eso, métrica de activación, es un KPI especial en, que se mira dentro de, de producto, que es el indicador que marca una acción o grupo de acciones que el usuario hace para darse cuenta que el producto tiene fit con sus necesidades. Entonces, nosotros uh -huh. sabemos si el usuario ingresa, carga su información acá, activa esto acá y hace esto allá, Sabemos que es mucho más probable que no solo compre el producto, sino que tenga un lifetime value largo, porque hizo el proceso para descubrir que este, ese momento Eureka de nuevo. Que descubre. Entonces, esa métrica de activación ayuda mucho a entender si un usuario qué tan cerca está de estar calificado para, para la compra. Y, y, bueno, gran parte de eso es el producto. Entonces, es muy importante entender en el estadio en el que está. Y es como eh, un check de, bueno, hizo esto, esto. Ay, le falta esto. Bueno, ¿cómo lo conducimos a que haga esto para que termine eh, y, y se acerque? Ojalá fuese tan fácil como lo estoy describiendo. Ahí hay un poco de, de ciencia y experimentación. Pero es a lo que uno tiene que aspirar, digamos. Eh, es a entender tanto ese producto y, y ese usuario que sea como gran parte de la conversión venga por esa receta. Y ahí enf se enfoca todo el equipo, literalmente todo el equipo, a guiar a, a ese usuario a que cumpla esos, esos milestones dentro del producto. Bien. Y, y la, la última sección que quiero cubrir es, ¿cómo es el contacto? ¿Cómo gestionan el contacto? Porque hoy el principal llamado a la acción es, eh, em empresa el trial. Y el el cliente está probando el trial. Ahora, ¿cómo es el contacto con ventas? Me imagino que por ahí o no tienen un contacto como llamar eh, reactivo a ventas, que es como que el cliente le da un botón y dicen hablar con ventas eh, mientras está probando el producto. Sí, Y si ese botón está disponible para cualquiera. Y después lo otro, si sí. después ventas proactivamente, cuando ve que hay un SQL o un PQL, sale a buscar. ¿Cuáles son los criterios ahí que, que te parecen claves? Uh, bien. En una primera instancia diría que este modelo a lo que aspira es justamente de nuevo que el equipo de, de comercial sea un optimizador de ventas. Entonces el equipo comercial debería aspirar a tomar esas oportunidades que el producto no pudo convertir, pero que deberían haber convertido. Entonces, eso por un lado. Eh, entonces ahí es, sí, modelo mucho más reactivo, llamémoslo, Depende, porque se puede estimular con notificaciones, con claro. continuamente tener presente de, hey, te estamos acompañando, si necesitas ayuda de todo. Pero recién se reacciona al, al usuario diciendo, sí, necesito ayuda. Eh, eh, mm -hmm. eso, eso es lo que uno tiene que aspirar. Ahora, ¿qué sucede en realidad? Eh, bueno, y también está la parte, que, que eso es interesante también dentro de, de, de lo que es el, eh, este movimiento de, de, de Product led es qué pasa con esos usuarios que no convirtieron, que terminaron el trial o abandonaron el freeming y todo. Entonces, también ahí, ahí sí se puede implementar un, un poco de estructura más, este, más clásica de, de, bueno, tal vez con, con lo que es lead nurturing, tratar de, de recuperar interés de, de, de esos leads, porque ya estamos construyendo una base de datos, que intervenga un, un equipo de sales un poco más, agresivo y outbound, además de llamados en frío. Al de... fin y al cabo, es aprovechar la información que se generó y tratar de recuperar esas, este, esas oportunidades que, que el producto no, no pudo convertir. Igualmente, la teoría dice que si no convirtieron es por algo y que el mismo producto debería volver a traerlos. Pero bueno, de nuevo, siempre es como ese, ese norte a tener. Lo que describí es como el escenario ideal. Ahora, ¿qué, qué podría recomendar, digamos, de nuevo, yo creo que es, depende mucho de la etapa del producto, la etapa del mercado y la etapa de, de, de, de la empresa. ¿Qué significa esto? Yo si estaría comenzando en un nuevo mercado o, o producto y estaría tomando esta, este tema de, de, de product-led growth, la verdad es que haría mucho más esfuerzos outbound eh, en una primera instancia. Porque, es una etapa más de descubrimiento, de entender al usuario, etcétera. Y ese input es muy importante. Entonces, tal vez eh, en, en, en los primeros años o en el primer año, depende el, el milestone de crecimiento, yo diría, bueno, todos los usuarios que se registran, los llamamos igual. O sea, le hacemos un onboarding eh, claro. personalizado y todo, porque yo quiero ganar esos usuarios para que me alimenten el producto, para aprender más de esos usuarios y todo. Entonces Siempre destaco esto, ¿no? no hay como una receta única. Sí hay un norte a seguir, que es esto, esta maquinaria automatizada, llamémosla, de, de generación de, de clientes. Pero en el proceso hay que ir construyendo etapa por etapa. Es muy difícil que ya empiece con un producto 100%. Product Live Growth y, y crezca de la noche a la mañana, porque es re difícil, sobre todo con un mercado tan competitivo, generar esa atracción, sobre todo al principio. Sí, bueno, muy, muy, muy bueno lo que contás y bueno, para, para cerrar, la verdad que me parece que es una, una de las charlas súper interesantes de este segmento que hemos tenido. Y bueno, para cerrar, siempre lo que pregunto es si hay algo que hayas aprendido, que le, le dirías al Jorge cuando empezaba a trabajar en ventas en SaaS. Sí. Eh, Uff, muchas cosas. Eh, lo principal... El tema del aprendizaje, el, el, el aprendizaje continuo, mmm, yo, yo creo que es fundamental. Eh, el tema de la lectura, eh, uh -huh. creo que, que es clave. Hay, yo, yo siempre, a, hasta hace unos años, era muy de, no, yo leo artículos de blog y cosas y eso, y me mantengo actualizado así. Y es cierto, y está bueno. Pero los libros tienen algo que, que en los últimos años encontré ese, eh, ese, ese amor de nuevo, por más que leía cosas que no eran de negocio. Eh, pero los libros de, vinculados a, a estos temas son súper interesantes porque van con mucha profundidad y, y a veces está condensado. 10, 20 años de conocimiento de esa persona están condensados en un libro de 400 páginas eh, y muy accesible al, a la mano. Eh, y la verdad es que destaco eso. Mm. Me diría, ponete, o sea, le, lectura full y, y modo aprendizaje continuo. claro sí. bueno. bueno, ya lo conocieron, Jorge Tabeni de Chajarí, Entre Rí Pro, provincia de Entre Ríos, de Argentina. Este, ahí liderando el equipo de, de Alegra. Eh, Jorge, bueno, muchísimas gracias por, por esta primera reunión. No, muchísimas gracias a vos por, por la invitación. Espero que... Eh, lo que, lo que he compartido sirva, eh, y si sí, bueno, si alguien, siempre tengo abierto mi LinkedIn, si alguien me quiere escribir, preguntar, siempre está bueno charlar un poco, discutir diferentes puntos de vista, súper nutritivo. Bueno, espectacular Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de Comunidad Primera Reunión. ¡Hasta pronto!